Molina ha acogido la reunión de la Red Regional de Medicina Nuclear, una cita a la que no ha faltado el consejero de Sanidad. Jesús Fernández Sanz ha querido subrayar una vez más la importancia que tiene apostar por acercar la atención sanitaria a los ciudadanos, un trabajo que ha sido especialmente positivo con el PETTAC. Eso nos ha permitido en su conjunto... ...que más de 5.000 personas no hayan tenido que desplazarse de su área... ...para tener un diagnóstico de medicina nuclear sobre su proceso oncológico... ...sobre su proceso de cáncer. Y para nosotros eso es determinante y muy importante. Muy importante que sumado al conjunto total de actividad que hacemos... ...entre la unidad móvil y la fija, pues vienen a ser aproximadamente... ...unas 30.000 exploraciones al año y eh, con el fijo hemos hecho de PECTAC. 5.000, como he dicho, algo más de 5.000 personas. Unas unidades móviles que actualmente prestan servicio en los hospitales de Guadalajara, Albacete, Cuenca, Toledo, Alcazar de San Juan y Talavera y que no solo han evitado desplazamientos a los pacientes para realizar una prueba que proporciona un diagnóstico certero y preciso, sino que ha sido valorado con gran satisfacción por parte de los usuarios, que lo han calificado con un 9,5 en distintas encuestas y de los propios profesionales. Eso sí, Fernández Sanz ha recordado cuál es el objetivo en el que se Está trabajando por mandato de García Paje. Eh, nuestro objetivo es que haya medicina nuclear fija en las cinco provincias, en las cinco, en los hospitales que ya se están construyendo. La siguiente a poner en marcha será Toledo, la siguiente Guadalajara y así eh, de, manera, de manera continua. en las cinco provincias. Cuando esta red en la que hoy está trabajando aquí en Molina, haya podido constituir las cinco fijas, pues la móvil tendrá menos trabajo y la dispondremos en lugares donde sea más, más, más oportuno. Hasta la fecha la unidad móvil ha realizado 2.109 pruebas en Guadalajara y se ha destacado la importancia del trabajo de esta red regional, que cuenta con más de 50 profesionales, profesionales que realizan más de 30.000 actuaciones clínicas a lo largo del año. También ha apuntado que próximamente se quiere incorporar a nuevos profesionales en dicha red, como oncólogos y radioterapeutas, además de dar voz a los pacientes mediante la incorporación de asociaciones a las reuniones de la propia red. Además, por otro lado, el consejero de Sanidad ha querido recordar a la alcalde de Molina que pronto se cumplirá el compromiso adquirido con él y con la población de más edad de Molina. Que tenemos que hacer en el 2020 ya realidad el compromiso que adquirimos de que la geriatría venga a pasar consulta al CDT de aquí de, de Molina, porque nos, es importante que las personas mayores a las que más nos tenemos que dedicar y, a, y con, con el número de enfermedades crónicas importantes y el envejecimiento activo con el que estamos trabajando, eh, pues se vea reflejado en la atención y eso, una de las cosas importantes es que el servicio de geriatría venga directamente a acercarse a la población, a la comarca de Molina.